Vamos a ver cómo asignar una tarea eh, a un grupo. Por grupos, digamos. A cada grupo le asignaremos una. Será la misma, pero eh, lo haremos de una en una. Lo haremos a partir de aquí de crear tarea. Pero antes de ello, vamos a ir a, a WebDrive Drive y vamos a ver la plantilla que tengo preparada. Es una plantilla... Eh, se llama Reto en Grupo Registro de Tareas, pero tal y como voy a eh, asignar la tarea al grupo, necesito eh, crear primero una plantilla por cada grupo. Por lo cual hago botón derecho, hacer una copia. Lo voy a repetir porque voy a tener eh, dos grupos. Y les voy, a, les voy a cambiar el nombre. Primero esta, cambiar nombre. Voy a quitar esto de copia de Reto en grupo, registro de tareas, grupo 1. Y esta otra. Voy a hacer lo mismo. Reto en grupo, registro de tareas, grupo 1. Dos. Bueno, ya tengo preparada una plantilla por cada grupo. Ahora voy a ir a Classroom y voy a crear la tarea para el, el grupo 1. Tarea grupo 1, le daría el nombre que correspondiese. Aquí las instrucciones que tenga que dar y añadiría desde Google Drive el documento, la plantilla. Lo mejor es ir a reciente. Entonces aquí tengo el grupo 2. Este es el reto grupo 1. Bueno, voy a coger, voy a seleccionar y lo voy a añadir. Y aquí lo que hará sería poner, los alumnos pueden editar el archivo. De este modo, todos... Ellos tendrán acceso al archivo y todos los miembros del grupo podrán trabajar sobre él. El siguiente paso será definir quiénes pertenecen a dicho grupo. Entonces entre todos los alumnos de la clase seleccionaré los alumnos de ese primer grupo. Digamos que son, son estos, el ICASLEA 1, 2 y 3. Tengo el trabajo con el título, tengo las instrucciones, tengo el... Eh, digamos el archivo que está compartido con todos con todos ellos, la puntuación máxima que va a tener, la fecha de entrega si, si es necesario, puedo ordenarlo en un tema, por ejemplo, pongo aquí reto grupal. Vale. Y luego tengo la posibilidad de asignarle la guía de evaluación. Lo que es lo mismo, una rúbrica. Algo muy interesante para que luego ellos puedan eh, evaluar el trabajo que están haciendo. Eso podemos hacerlo creando una nueva. Podemos reutilizar una guía de evaluación que eh, hayamos utilizado en otro en otra tarea. Por ejemplo, si yo creo aquí una, eh, luego el, cuando asigno el trabajo al grupo 2... Podré reutilizar esa misma. Y si tengo alguna en, en alguna hoja de cálculo, pues la podré importar directamente ahí sin tener que crearla aquí otra vez. Y crearé la tarea. Con lo cual ahora tengo aquí la tarea para el grupo 1. Entonces repetiría la misma operación. En este caso, ¿eh? reto grupo 2. Aquí asignaría esta tarea a estos tres, pondría las instrucciones, y aquí añadiría el segundo, la plantilla que he preparado para este grupo 2. Tenemos grupo 2, bien, y añadir. Fecha de entrega, tema, reto grupal, aquí de evaluación, etcétera. Eh, una cosa, aquí, ¿por qué he hecho eh, copias de la plantilla antes de crear la tarea? Porque si bien cuando asignamos una a cada alumno el sistema hace la copia, cuando eh, seleccionamos que los alumnos puedan editar el archivo, eh, podrán editar ese mismo que, que hemos creado. Con lo cual, si lo hacemos en nuestro archivo original, todos tendrán acceso a ese archivo original. Desde los distintos grupos tendrían acceso al mismo. Por lo cual tenemos que preparar las copias y que luego lo pueden editar. Luego aquí podríamos añadir todo lo que quisiésemos, todos los archivos o de consulta, compartidos para editar, no para editar, etc. Incluso alguno que, que tuviesen que rellenar ellos de modo individual. ¿Eh? Podríamos agregar otro en el cual seleccionásemos el una copia para cada uno que tuviesen que hacer uno uno presentar algo entre todos pero luego cada uno tenga que presentar también su, su informe en particular sobre cómo ha ido cómo ha ido el trabajo y haríamos iríamos a crear tarea y ya tendríamos ahí asignadas las dos tareas de el, el trabajo para los dos grupos.